un tipo mira hay martillazo porque quiero robar la luz que ahora no están dando una luz normal y esa es la que no vaya tiene un palo que ya tiene unos hartos y él me cayó me cayó martillazo y me le cayó martillazo a una hija mía que tengo de, de 19 años embarazada con cuatro meses de barriga la hija mía me está dando problemas porque anoche no pudo dormir y dónde fue eso entonces eso es en, lo, en, lo, en la represa de, de los jardines aquí en san francisco aquí en san francisco la niña anoche no pudo dormir vamos a poner la querella ¿cómo se llama él ella, ella le el dicen el capital y de la capital vienen huyendo en la capital porque también es su libro allá no ¿Me no Una persona con problemas, problema. ¿Me Tiene el barrio Hart, quitándole el cuarto, poniéndolo a luz, quitándola cuando le da su gana. ¿Me entiendes? Yo necesito una ayuda, de es que él me lo busque, porque me amenazó, que me iba a matar, y mi mamá quemaba con dos minutos que tengo, una mujer embarazada. ¿Y entonces qué te hizo? Ese golpe, te este porque yo defendiendo a mi hija para que no me le diera, que me tiraba la barriga, yo metí ahí, me di un, me di un palo ahí. Pero ellos tienen algún tipo de relación, ellos dos. No, ese es un vecino que quiere robarse no va, no va la luz, que nos está poniendo con ahí yo le digo ahí que ya dieron un palo, que por favor, que no se metan, no, no, no, no, no, no roben la luz. porque han hecho? Que le me, me han puesto luz de la mía, yo pagándola, para el barrio. Y él uno presenta a un vecino me dijo que eso no era nada que yo pague la luz porque yo soy la mujer que tengo dos hijos. Hay una, un hombre que sí tiene su familia, no puede, pero yo sí puedo pagarle la luz al barrio. ¿Entonces le quiere robar la luz a ustedes? No, no, él sí, él, él no quiere pegarse de la luz a nosotros, como ya están poniendo 24 horas y no se puede robar. Entonces como no pudo ayer conectar uno, él conectó uno, pero pudo meter el otro. Se puede pegar de, un, de uno que está conectado, que está pagando luz. ¿Qué fue lo que le dijo tu hija entonces a él? No, la, la, la hija mía vio que la mujer, la, mamá, la, la, la, la mujer le se metía mucho conmigo y él dijo lambona, decía lambona a la mujer. decía lambona que era una lambona. Entonces ahí salió con un martillo y con un palo no a golpe a la dos. ¿Y la golpeó a ella? Él, él le tiró otra la barriga y ella está mala. Ella, a, a, a, y a la madrugada me dijo que no podía dormir, ni no se le movía igual. ¿La golpeó? Sí, él le llegó a dar, le llegó a tirar, le llegó a pegar, porque el, el martillo que me le iba a matar, fue, ella le hizo así, porque donde venía para allá, y hubo un hombre que le cayó a palo a él. ¿Cuántos meses tiene tu hija? Cuatro meses de barriga. Bueno, ¿cómo se llama tu hija? Adriana Romero. ¿Y tú? Anglidania, Anglidania o sea, Romero. ¿Y tú le pides a las autoridades? Que salgan a buscarlo y que me ayuden, porque él me dijo que me iba a matar, y me va a quemar la casa con los muchachos adentro. ¿Cómo se llama él? Él tiene problemas de vicio. ¿Cómo le dicen? Él le dicen Capi, porque su nombre no lo sé, no lo sé muy bien.